de esas maneras puede ayudarnos, la verdad. Eh, señores, el primer temita que les tengo, yo les dije que iba a recordar a Carlota. Dice la comuna, like 33, qué bien, qué bien. Vamos a subir esos likes, vamos a subir esos likes. Y vamos a recordar a Carlota. ¿Y por qué recordar a, a Carlota? Bueno, pues por este simio, este simio que les voy a mostrar acá. Y lo de simio... No lo digo como desprecio. Él mismo se hace llamar Gorila Soy o Gorila Soy, porque si sí, rompe su nombre en sílabas. Y miren lo que dice. El simio. Operación Carlota, así le llamó Fidel Castro para meterse en Angola. Usó como justificación que iba a apoyar el movimiento de liberación para Angola de Agustino Neto. La realidad es que fue una intervención militar que tenía como objetivo ganar dinero. ¿Y cómo iba a ganar dinero? Ahora les voy a contar. Protegiendo los pozos de petróleo en Cabinda, que eran propiedades de Saco y Chevron del poderío Rockefeller. Protegiendo también las minas de oro y diamantes. Las primeras tropas llegaron en noviembre del 75. Participaron un promedio de mil tropas cubanas. Fidel Castro cobraba un millón de dólares diarios por sus tropas. Además cobraba mensual entre 8 y 10 mil dólares por coordinadores de guerra y médicos. Fidel Castro dijo que habían muerto entre 2.100 y 3.000 cubanos, cuando en realidad murieron 28.000. Y por supuesto, cobró el seguro de vida de los 28.000 muertos, sin darle ni tan siquiera un dólar, ni a las madres de los caídos, ni a ninguno de sus familiares. Esto terminó 16 años después, saquen cuenta, y el dinero lo pagaba Chevron y te saco. Bueno, vamos a. Eso fue todo lo, lo que dejó este singular TikToker, el gorila. Eh... Bueno, desempaquetar esto es... Eh, Toma más tiempo que el video mismo de él, porque bueno, está lleno de contradicciones y mentiras, como por ejemplo decir que las tropas cubanas fueron a Angola para cuidar eh, pozos de petróleo y minas de diamante pagadas por los Estados Unidos, dice, por compañías americanas. Más tarde aclara Chevron y Texaco. Por acá nos entra una contribución de Peter 69 que dice ¿De dónde lo sacan? Alabao. ¿Serán de la loma? Y cantan en llanos. Me pregunto yo ¿Quién sabe de dónde son? Yo creo que del psiquiátrico eh, de, de una escuela especial no, no puede ser de un lugar normal Campanazo Para Peter 69 y vamos, vamos a actualizar nuestra, nuestro, nuestro cartelito, nuestro cartelito. Actualizamos la valla. Disculpen, la actualizo acá. señores Y ya vamos, ya vamos por 15 cañitas. Así nos acercamos a esa meta. Ni un día con menos de 100 contribuyan. Eh, pues dice él que eran pagados por los Estados Unidos, por estas compañías americanas, que por supuesto también pagaban, esto es récord histórico, a UNITAS eh, y también eh, le pagaban a, lo, a los otros ejércitos involucrados, el, el FNLA, es el UNITA y FNLA, eh, la UNITA de, eh, de Jonas Aminvi eh, y el Frente Nacional para la Liberación Angolana, también eran pagados por los Estados Unidos, pero parece que los Estados Unidos, en contradicción consigo mismo, le pagaba al ejército que estaba luchando en contra de este. Que Cuba se mete ahí para, eh, pues, para ayudar al ejército de Agostino Neto. Bueno, Cuba se mete ahí porque Agostino Neto, como representante del nuevo gobierno, eh, dirigente del nuevo gobierno eh, angolano, presidente de la República de Angola, pide la asistencia de Cuba y la Unión Soviética para enfrentar a los grupos del, eh, eh, del Movimiento para la Liberación de Angola, el MLPA, y al FNLA, que respondían a intereses de las potencias y estaban buscando apoderarse del país. Ya habían tomado zonas del país, acercaban eh, a, eh, a Lumamba, la capital de Angola. A Luanda, la capital de Angola, disculpen. Y, y Cuba asiste para ayudar. Este tipo dice que Fidel, ¿no? porque todo es Fidel, cobraba por los seguros eh, de, de vida de los soldados. Bueno, casi todos los seguros de vida eh, que yo he visto, no digo todos, porque no quiero ser absoluto, no los he visto todos, por supuesto. Eh, por el norte la gente de Olden Robert, Roberto, así mismo Cantelar, que era el FNLA. Eh, casi todos los seguros de vida tienen una cláusula, sí, claro, Cuba no estaba incluido entre los pagados por, eh, por Estados Unidos, Domingo, por supuesto. Eh, ningún seguro, tiene, casi todos los seguros tienen una cláusula para acciones de guerra, para muerte por guerra. Para no pagar seguro en esos casos, por supuesto. Pero además, ¿qué compañía de seguro va a asegurar a los soldados cubanos cuando hay un bloqueo de por medio? Este idiota, que obviamente está leyendo eso que dice, pero que además lo lee muy mal, de ahí tantos cortes: cortes de una oración en oración en oración. Parece que no puede memorizar o leer eh, más de una oración sin equivocarse. Y tiene que cortarlo en tantos pedazos. Y bueno, esa, esa contradicción, por supuesto, no eso de los seguros es una estupidez. Lo curioso de la derecha, de esta derecha, es que critica la ayuda, la asistencia de Cuba al gobierno eh, legítimo de Angola muchas veces diciendo que Cuba no tenía nada que hacer ahí, que eso fue un, un gasto tremendo para Cuba, un país pobre. Pero ahora resulta que también dicen que la operación fue por dinero. Entonces, ¿cuál es? ¿Fue un gasto o fue por dinero? Ah, ya sé. Ellos dicen que el dinero no cubre el gasto del país. Me imagino que fue a las arcas de acá. No, es, es tan ridículo todo esto que dicen, señores, la operación Carlota que llevaba ese nombre eh, en conmemoración de la esclava Carlota de Matanzas, quien lideró dos, no una, dos eh, revueltas, dos acciones esclavas para, para la liberación. Y en homenaje a Carlota es que lleva ese nombre. Sí, los cubanos estuvieron por, no 16, 15 años en Angola, no se llegaron a cumplir los 16, eh, pero estuvieron ahí, no fueron 300.000, eh, no fueron mil soldados cubanos, los soldados eh, fueron alrededor de 300.000, por supuesto, no todos al mismo tiempo, eh, creo que el, el, el máximo eh, de tropas a la vez cubanas en Angola estuvo entre 30 y mil eh, el resto fueron asesores, eh, fueron eh, doctores, ingenieros, maestros para ayudar a la reconstrucción de ese país que era una nación pobre, lo sigue siendo a pesar de los muchos recursos que tiene, que acababa de descolonizarse. Burlarse así de la gesta cubana en Angola que no solo cementó la independencia angolana, sino que también logró la independencia de Namibia y derrotó al ejército sudafricano. Poco después de lo cual cayó el régimen el, el, el, eh, del, del apartheid, ese terrible régimen de apartheid. Esta intervención de Cuba ha sido celebrada por los grandes líderes de la liberación, en especial Nelson Mandela. Lo que fue la gran gesta de liberación del siglo XX de un país asistiendo a otro en su liberación no es cosa de broma, de burla. Ha sido uno de los grandes sacrificios y aportes a la humanidad que ha hecho el pueblo cubano y debería ser recordado de esa manera tiene que ser recordado de esa manera eh, y, y, y con el respeto que merece y la admiración que debe provocar en todo el mundo Cantelar acá recuerda ver el documental Cuba una odisea africana. Está está en YouTube, por cierto. Esto es normal ¿no? que hagan esto. Esta gente siempre, siempre son así. Bueno, vamos a dejar a un lado al gorilón. Vamos a salir de él, que ya no merece que le dediquemos más tiempo eh, que el que le hemos dedicado hasta ahora. Esta interconectividad y acceso a tanta información es ahí donde se caga, ¿no? Porque pululan este tipo de gente con estas opiniones. Bueno, les prometí, les prometí el payasito de Canadá. El payasito de Canadá hizo algo bien feo. Hace falta, ahí va. Ya lo tengo acá para mostrarlo después. Pues Mario Oliva hace una contribución. Mario Oliva, quien por cierto es veterano de la guerra de Angola y por eso merece nuestro respeto y admiración. Porque él fue uno de los que eh, de los sacrificados en ese conflicto. Dice acá un millón diario para que Cuba cuidara las campa... la compañía la... del imperio. Qué atrocidad esta totalmente loco este Gorila Campanazo para Mario Oliva Por su contribución Actualizamos nuestro cartelito Nuestro cartelito Se actualiza señores Igual domingo día feriado Alias Mario Oliva Su nombre de plum Su nombre de guerra es Mario Oliva Una cosa que quería decirle a, al simio, al, eh, no, eh, al gorila, es que chicos ven acá, yo te invito a que tú ofrezcas las la fuentes de esas barbaridades, por favor muestra tus fuentes, sería curioso ver de dónde nace eh, de dónde nacen esas ideas ¿no? por su... me imagino que el tipo de fuente que es... Eh, pero bueno, la muéstrala, sería curioso que la muestres. Volviendo al...